Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birley y estamos en un nuevo módulo del curso de gratuito de creación de contenidos avanzado en el que te voy a enseñar cómo crear contenidos que conviertan seguidores en clientes. Quiero que no solamente crees contenido porque sí, sino que realmente tu contenido te ayude a crear una comunidad sólida a través de tus redes sociales y que todas esas personas se conviertan en potenciales clientes para tu negocio. Y hoy de lo que vamos a hablar es acerca de la importancia de crear una estrategia de comunicación. la cuestión no es crear contenido porque sí o crear contenido creativo, crear contenido que genere mucho engagement y nada más, sino que todo ese contenido que estamos creando tenga el marco de una estrategia de comunicación y hoy vamos a ver cómo hacerlo. Pero te recomiendo que si aún no lo has hecho, vayas a ver los anteriores vídeos de este curso, que sigas todo el paso a paso. Te voy a dejar aquí arriba una tarjetita para que los veas. Y luego si regresa a este vídeo, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que voy publicando cada semana aquí, en mi canal de YouTube. Me encantaría tenerte como parte de esta bonita comunidad que cada día va creciendo más. Ahora sí, dicho todo esto, comencemos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente, en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo crear una estrategia de comunicación. No se trata, como ya te dije, de crear contenidos porque sí, de crear contenidos improvisando, sino que todos esos contenidos que vas creando tienen que formar parte de tu estrategia de comunicación. Pero vamos a empezar por el principio, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a poner a trabajar en esta estrategia de comunicación. Tienes que tener muy, pero muy presente que esta estrategia de comunicación tiene que ir de la mano con los objetivos de tu negocio. Para ello necesitas tener bien definido cuáles son esos objetivos, qué es lo que quieres lograr con tu negocio en tanto en visibilidad como en eh, facturación, en los objetivos en general que tú tienes con tu marca, con tu empresa, para saber qué es lo que vamos a esperar de esta estrategia de comunicación. Es decir, si yo tengo este objetivo, sabré que tengo que realizar determinadas acciones y que tendré que comunicar determinadas cuestiones para conseguir determinado objetivo. Ya sea, quiero llegar a X cantidad de dinero de facturación este mes o X cantidad de dinero de facturación este trimestre o quiero llegar a determinada cantidad de audiencia porque voy a hacer determinado lanzamiento y mis números cuadran si tengo esta cantidad de gente dentro de mi embudo, etcétera, etcétera. Como ves... Se trata de tener bien definido cuáles son esos objetivos que tú tienes para tu marca, para tu negocio, para luego sí poder pasar al plan de comunicación. Cuando ya sabemos qué es lo que queremos conseguir, es mucho más fácil trazar ese plan de acción. Si no, vamos improvisando y vamos diciendo, bueno, voy a publicar dos veces a la semana en mi cuenta de Instagram o tres o salgo en historias todos los días o no, y vas improvisando sin saber qué es lo que estás haciendo. Por lo tanto, cuando llega el momento de medir, no sabes si realmente has cumplido con tus objetivos, no los has cumplido, si te estás acercando a lo que quieres conseguir o si las redes sociales están ahí por estar, y te están ayudando o solamente te están robando el tiempo. Por lo tanto, primer punto importante a tener en cuenta. Tener bien claro cuáles son esos objetivos y en función de ellos sí pasamos a trazar este plan de comunicación. El segundo aspecto que tienes que tener bien en cuenta es que la, el plan de comunicación tiene que ser totalmente estratégico. ¿Qué quiero decir con esto? Si sabemos cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir, es momento de decir, bueno, ahora, para cumplir estos objetivos... ¿Cuándo yo debería hablar de determinado tema? ¿Qué tipo de contenido tendría que crear para despertar interés en esto? ¿Qué tipo de contenido tendría que yo crear para eh, mis redes sociales si lo que quiero es despertar curiosidad con esto? ¿Quiero que mi audiencia conozca esto? ¿Quiero que mi audiencia me compra esto? ¿Quiero hacer un lanzamiento dentro de dos meses y quiero que la gente ya empiece a um, calentarse, ese tráfico se empiece a calentar para que cuando yo hable de esto y lance esto, la gente lo necesite y lo esté esperando? Tienes que tener bien presente esto también, porque de esta forma es cómo tú vas a poder calendarizar tus contenidos. Tienes un vídeo dentro de eh, uno de mis cursos de Community Manager en donde explico también cómo eh, calendarizar los contenidos de forma estratégica. Es decir, de nada sirve que yo el día 1, por ejemplo, me ponga a hablar de determinado tema si el día 5 ya voy a estar haciendo un lanzamiento, sino que tiene que haber una fase de calentamiento. 15 días antes yo tengo que saber que ya tengo que estar hablando de este tema. No se trata de... Bueno, hoy te cuento esto y mañana lanzo esto y ¿me lo compras o no me lo compras? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Lo necesitas o no lo necesitas? Sino de ser estratégicos, de eh, nosotros poder avanzarnos, por decirlo de alguna forma, a todo eso que va a suceder y crear un plan de comunicación que nos permita cumplir con todos los objetivos que tenemos para nuestro negocio. Tenemos que pensar bien en qué momento vamos a... Eh, hacer lanzamientos, en qué momento vamos a sacar un nuevo servicio, en qué momento nos interesa más vender algo por la temporada. Cada negocio es totalmente distinto. Hay negocios en donde... Eh... Hay determinadas fechas especiales que son importantes y en las que ya tenemos que ir nosotros hablando sobre nuestro producto o nuestro servicio para que cuando llegue el momento las personas nos tengan en su, en su mente. También tienes que tener en cuenta dentro de este plan de comunicación que hay momentos de tu negocio en donde habrá determinadas eh, bajadas, determinados baches, habrá menos ventas. En ese momento también, ¿qué es lo que voy a hacer yo para prever esta situación y para que cuando llegue ese, ese mes, esa bajada no sea tan, tan abrupta y no afecte a mi, a mi negocio. Todo esto forma parte del plan de comunicación. Y también, por supuesto, poder volcar toda la identidad de tu marca dentro de ese plan de comunicación. Saber cómo me voy a comunicar, en qué tono me voy a comunicar, qué tipo de palabras voy a utilizar dentro de mi plan de, de comunicación, toda esa identidad verbal que voy construyendo para que también las personas me lean y me conozcan, me lean y se acuerden de mí, me lean y les guste lo que, lo que yo estoy compartiendo con, con ellos. ¿sí? Entonces, todo esto lo tenemos que ir trabajando nosotros poco a poco dentro de este plan de comunicación digital. Ahora que estamos en, en vacaciones, es un momento ideal para hacer también una revisión de todo lo que hemos hecho a lo largo de la mitad de año y analizar si realmente nuestro plan de comunicación está funcionando o si tenemos que ajustarlo. Quizás porque no nos estamos comunicando efectivamente, es decir, nuestro mensaje no se está transmitiendo de forma efectiva y las personas no están entendiendo lo que estamos comunicando. Porque nuestro plan de comunicación tiene sus altibajos. Hoy publico, mañana no publico, mañana eh, no sé qué voy a publicar. Todo eso también tienes que comenzar a trabajarlo. Pensar en que la comunicación tiene que ser totalmente, como te dije, estratégica y sobre todo organizada. Tienes que ir ya creando esos calendarios de, de contenido. Si estás a mitad de mes, ya tienes que empezar a trabajar en los contenidos del siguiente mes. No puedes estar en el momento pensando en qué voy a publicar mañana, pero qué digo, pero publico sobre esto, publico sobre lo otro, me pasó tal cosa. Bueno, evidentemente... Hay cierta flexibilidad en un calendario de contenidos en donde, bueno, tú dices, mira, yo la verdad es que hoy quizás pensaba publicar sobre determinada, determinada cuestión, pero ha sucedido esto y voy a cambiar. Evidentemente eso puede ser. Hay un lanzamiento de último momento que también es algo que, que pasa, algo que se te acaba de ocurrir y que lo quieres publicar. Evidentemente puedes ser flexible con este plan de comunicación para tus redes sociales. Pero lo ideal es que trabajes de forma organizada, de forma planificada, porque así vas a poder crear muchos, pero muchos contenidos de que realmente calidad, contenidos que realmente aporten eh, utilidad a tu audiencia, contenidos que sean de valor, ¿sí? Entonces, es muy importante que te organices y que también, si es necesario, bloquees eh, un día o dos días o el tiempo que tú necesitas para trabajar en la creación de tus contenidos para revisar si tu plan de comunicación está funcionando. ¿Por qué? Porque muchas veces hay empresas que dicen, no, yo eh, es que tengo un problema de ventas, es que tal producto no está funcionando, es que tal servicio no lo quiere nadie, es que claro, hay, hay aquí un problema, la gente no necesita esto. Y en realidad... El problema es un problema de comunicación, un problema de que tú no has estado hablando de ese servicio, tú no has estado generando esa necesidad. Entonces, por eso es tan, pero tan, pero tan importante que trabajemos en nuestro plan de comunicación digital para nuestras redes sociales y que todos los objetivos que tenemos con nuestro negocio vayan de la mano con, esta, con este plan de comunicación, ¿sí? No te olvides, no se trata solamente de publicar por publicar, de ganar visibilidad por ganar visibilidad, sino de tener un plan de comunicación que nos permita conseguir todos nuestros objetivos de negocio. Para eso estamos en las redes sociales, para llegar a más personas, para ayudar a más personas y para, por supuesto, generar más ventas para nuestro negocio. Espero que este vídeo te haya gustado, sobre todo que te sirva muchísimo, que te pongas, te dejo tarea, ponte a revisar todo lo que has hecho a lo largo de este semestre, ponte a revisar todo lo que has comunicado, lo que has conseguido a través de tu plan de, de comunicación, eh, revisa las estadísticas de tus redes sociales, revisa si realmente te sientes a gusto con los contenidos que estás compartiendo en tus redes o si tienes que ajustarlo, revisa si realmente estás transmitiendo la esencia de tu negocio, si estás realmente eh, creando una comunidad a, a alrededor de esos contenidos que estás generando, y te estás acercando a tu audiencia y generando confianza. Para eso estamos comunicando, porque las personas antes de dar el paso para comprarnos necesitan sentirse eh, seguros, necesitan confiar en nosotros y para ello trabajamos en este plan de comunicación. ¿sí? Así que, como te dije, tienes tarea, revisa todo esto y tómate este mes, esta pequeña pausa para comenzar septiembre de forma organizada, planificada, para tener una comunicación que sea totalmente estratégica y que te ayude a cumplir con todos tus objetivos. Espero, eh, como dije, que este vídeo te haya gustado. Si es así, te invito a que me dejes un like, que me dejes un comentario. Ya sabes que me puedes dejar todas tus dudas, preguntas, sugerencias. Todo es, por supuesto, eh, más que bienvenido. Siempre creo contenidos con todas vuestras dudas porque mi objetivo es que este canal os ayude y sobre todo que os aporte muchísimo, muchísimo valor. Me encantaría tenerte aquí dentro de mi comunidad en YouTube. Suscríbete y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que publico cada semana y que vas a tener aquí dentro de mi canal en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao chao.